Ella lo sabe, no, que solo quiero yo Busca de entrada y no solo para una conversación y Ella lo sabe, no, que solo quiero yo Salir de este mundo y entrar dentro de su habitación Ella lo sabe, no, que solo quiero yo Buscar esa entrada y no solo para una conversación ella lo sabe, no, que solo quiero yo Salir de este mundo y entrar dentro de su habitación. Esa nena cuando camina, moverme el mundo y me hipnotiza. Me vuelve loco él no ir prisa y ella lo sabe y solo me da una sonrisa. Mi brisa me cae en la cara cuando en la calle sola la esperaba. Ella no sabe lo que en mi mente pasa cuando al tomar la razón se me acaba.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 si te marchas te pregunto cuándo te volverá a ver Y no lo sé Solo sé que es pa' mí y yo mucho la esperé Y no lo sé Solo disfrutemos el hoy y olvidemos el ayer Ella lo sabe, no Que solo quiero yo Buscar esa entrada y no solo para una conversación Y ella lo sabe, no Que solo quiero yo Salir de este mundo y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 yo estoy ardiendo, ella es tan fría, le doy al lado, no importa lo que digan, le canta al oído esta melodía. Recostado pasamos de noche al día. Y es que a ella le encanta pasar las horas, paseando en el mar y admirar las olas. Vive la noche y la noche se borra, no me necesite, ya se complace su. Es que a ella le encanta pasar las horas, paseando en el mar y admirar las olas. Vive la noche y la noche se borra, no me necesite, ya se complace su. Yo no sé lo que está pasando, solo sé que ella me está observando Yo aquí no te sigo mirando, aún así yo te sigo pensando Yo no sé lo que está pasando, solo sé que ella me está observando Otra vez no estoy respirando y ya me ves Te sigo buscando Te sigo buscando Y brisa me cae en la cara cuando en la calle sola la esperaba ella no sabe lo que mi mente pasa cuando al tomar la razón se macaba Y brisa me cae en la cara cuando en la calle sola la esperaba ella no sabe lo que mi mente pasa cuando al tomar la razón se macaba 2020 KR Liga SF Brunter en el A en el PIT Tiniebla record Yeah